El abogado Gustavo Forastieri, representante legal de uno de los acusados, aclara que los detenidos no están señalados por la muerte de Giorgeline Tejada, sino por la muerte de Beatriz Polanco, puerta a tiros en un conflicto ocurrido entre los sectores El Matadero y Los Magos